Sin luz, todavía sin luz, el colmado son los negó todo el mundo embutido, sin agua, porque no podemos subir el agua de la cisterna para ir a conqueros vamos a subir. ¿Eh? y ayer con ese problema todos los días llamamos cinco y seis veces y siempre nos dicen que va a una brigada hoy yo llamé y me dijo el chico que me atendió que ya eso estaba resuelto que se estaba puesto allá como que lo estaba resuelto que estaba resuelto acá y es mentira Encuentran brigadas fácilmente para venir a cortarle la luz Porque no encuentran una brigada para venir a resolver el problema Es lo que les pedimos El problema de esta gente es de los moradores de aquí, de la Santa Ana Que íbamos a hacer una huelga Íbamos a tirar a la calle, íbamos a quemar el neumático Porque eso es lo único que nos queda No nos queda más nada La gente de la corporación nada más no es que se ha llamado, se ha ido Ya tienen casi cinco días sin luz todos los moradores pagan su luz. Está bien de que tengan un sistema de antirrobo, pero si se disparó y se dañó, ellos saben que necesitamos que nos vengan a, a resolver. Así que si dentro de hoy, en 24 horas, no nos resuelven, ya que el coronel González está aquí, nos tiraremos a la calle todas las amas de casa. Eso, ténganlo por seguro, que eso va a ser así. o no nos lleven. Y si nos llevan, nos van a llevar a todas nosotros las mujeres. A nosotros se nos ha dañado la nevera, se nos ha dañado todo lo que hemos tenido de comer. Así que eso es lo que nosotros escuchamos, que no escuche el de la corporación.